Es una distribución que cuenta el número de, de éxitos en una secuencia de ensayos de Bernoulli independientes entre sí, con una probabilidad fija P de ocurrencia de éxito entre los ensayos. También se le conoce como la distribución de Bernoulli. Miremos algunas condiciones para que se cumple la distribución binomial. Solo son posibles dos resultados, o existe posibilidad de éxito o fracaso 2. La probabilidad de suceso no varía de una prueba a otra quiere decir que es una probabilidad constante 3. Se trata de un experimento que se aplique n veces o sea que los experimentos que se vayan repitiendo en diversas ocasiones se reconocen como distribución binomial miremos las fórmulas esta la fórmula de la distribución binomial, donde tenemos n de x, p, x, q y n-x. A esto se le conoce como el combinatorio. La fórmula del combinatorio es la siguiente. n factorial sobre x factorial que multiplica a n-x menos factorial. Esta, esta fórmula la vamos a utilizar mucho para el manejo de distribución binomial. Definamos. N significa el número de pruebas. O sea que los ensayos que se hacen se le considera N. X, el número de éxitos. P, la probabilidad de tener éxito. Y Q, la probabilidad de tener fracaso. Bien, vamos a mirar entonces ejemplos aplicando estas ecuaciones de distribución binomial. Miremos, tenemos este primer ejemplo. El profesor de estadística hizo una encuesta en el salón para saber el porcentaje de alumnos que tienen carro. Este estudio indica que era el 30%. Se tomó una muestra de 5 alumnos que fue tomados al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que los alumnos tengan carro? Como podemos ver, se trata de un experimento que se repite n veces. Hay una probabilidad de éxito que es del 30% y la probabilidad no varía. Por tanto, es una distribución binomial. Entonces, utilizamos las ecuaciones. Vamos a reemplazar cada uno de estos valores. n es igual a 5. Esto que es la muestra que se quiere analizar. Y se toman 2. x es igual a 2. Como dicen que la probabilidad es de un 30%, p va a ser igual a 30 dividido 100. Esto daría 0,3. Ya con p, calculemos q. Q sería igual a 1 menos P. Reemplazando esto quedaría 1 menos 0,3 nos daría 0,7. O sea que Q es igual a 0,7. Reemplazamos en la ecuación y tenemos lo siguiente. 5, combinatorio 2, por 0,3 a la 2, por 0,7 de 5 menos 2. Vamos a resolver este combinatorio. 5, combinatorio 2 utilizando esta ecuación. Entonces tenemos lo siguiente. Quedaría 5 combinatorio de 2 nos daría 5 factorial dividido 2 factorial que multiplica 5 menos 2 factorial. Esto quedaría de la siguiente forma. 5 factorial dividido 2 factorial por 3 factorial. Esto da 120. 2 por 6 da 12. 120 dividido 12 nos da 10, quiere decir que 5 combinatorio 2 es 10. Vamos a reemplazar para resolver ya el ejercicio. 5 combinatorio 2 nos da 10 por 0,3 al cuadrado por 0,7 al cubo. Efectuamos las operaciones, nos quedaría 0,09 por 0,343 y al multiplicar todo nos da 0,3087. Si pasamos esto a porcentaje, nos quedaría 30,87%. Quiere decir que esta va a ser la probabilidad de que de dos estudiantes elegidos entre cinco tengan cargo. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. En la fábrica de camisas, 10% salen defectuosas termina la probabilidad de que al elegir una al azar de 4 sea defectuosa. Entonces, ya mi éxito cambia, me está diciendo de que sea defectuoso, o sea que me estará hablando de una distribución binomial, es un experimento que se repite n veces y la probabilidad no varía, entonces aplica bien la ecuación, entonces tenemos las ecuaciones, reemplacemos, n en este caso va a ser igual a 4, x es igual a 1, puesto que estamos analizando 1. La probabilidad es de 0,1, puesto que 10 dividido 100 nos daría 0,1. Y q sería 1 menos p, esto nos daría 0,9. Reemplazamos en la ecuación, nos quedaría 4, combinatorio 1, que multiplica 0,1 elevado a la 1, por 0,9 elevado a la 4, menos 1. Reemplazamos, esto nos daría 4, combinatorio 1, multiplica 0,1 a la 1, por 0,9 a la 3. Bueno, Vamos a resolver el combinatorio. 4 combinatorio 1 nos quedaría 4 factorial, dividido 4 factorial, que multiplica 4 menos 1 factorial. Esto nos daría 3 factorial. Efectuamos la operación y esto nos da 0,166. Que por favor lo verifique. Ahora, teniendo esto, reemplazamos quedaría 0,166 que multiplica 0,1 a la 1 por 0,9 al cubo. Esto nos quedaría 0,1 0,729 multiplicado por 0,166. Efectuamos la operación y nos daría 0,0121. Si pasamos esto a porcentajes nos quedaría 1,21%. Esa sería la probabilidad